Distintas lenguas, cada uno representa una manera particular de nombrar al mundo. Representan una manera de ver el mundo. Representan diferentes soluciones de hablar del mundo. Uña. cha, tenemos materiales de apoyo, entonces aunque quiéramos enseñar este, el material o sea, nuestro Chochoteco, los materiales que elaboramos hace años se nos han agotado, no hay material de apoyo. No así como el español, por ejemplo, en español pues hay libros, hay métodos, hay una serie de cosas, este, esas cositas. En español porque vienen chistes, lecturas lo poco que, que se les puede enseñar, pero que al salir de la primaria se van a la telesecundaria o la secundaria y ahí se perdería el seguimiento, entonces mañana pasado no habrá mucha gente que lo hable. Eh, yo vengo aquí a enseñarle a los niños porque el presidente municipal del, año, del periodo pasado llegó a mi pueblo para decirnos que quiere que los niños de este pueblo aprendan nuestro idioma, por eso estoy aquí. Estoy preocupado para que pues, todos los niños aprendan pero así legalmente pues, serían unos cuantos unos dos, tres o cuatro y otros a lo mejor este, pues no pero va a depender el trabajo de todas las personas grandes de las autoridades este, los maestros también y, y de esa forma pudiéramos pensar que este, sigan hablando pero si no es así va a quedar truncado este trabajo de la enseñanza del de, de, Enguíma hacia o Chochoteco. Y buscada me y gadi ha anduna te chan Ni chan, Ni chan, Ni Pero yo pregunto, bueno, ¿dónde están las instituciones? Pues sí, el Estado es su deber de, de apoyar a, lo, a los vecinos. Y cuando en un momento, cuando tienen quieren un voto, también a eso estamos dispuestos para dar. A veces se les da más el voto y a veces se, se olvidan de, de la comunidad, se olvidan de, de los vecinos. Como en todas las casas se necesita dinero para el sustento de nuestras familias. Si no hay así no podríamos seguir. O sea, la, la política lingüística en México este, a nivel federal o estatal no tiene esto como prioridad. Simplemente ni, ni a nivel de educación ni a nivel del Instituto Nacional de las Lenguas no hay eso como prioridad, entonces no va a pasar. Pues, razones desconocidas, ¿no?, pero, este... en sí fue el gobierno que, el que prohibió que se hablaran las lenguas porque... pues yo me acuerdo, en 1952, me mandan a la escuela y mandaban a la cárcel a los papás, o tutores, como se llaman, porque nosotros hablábamos, entonces empezamos nosotros ya directamente a hablar el español. Mi abuelita decía es que se perdió porque cuando llevaron, llegaron las personas a, a, al barrio enseñaron puro español y no querían que hablaran en el chocholteco. Entonces empezaron a inculcarte mucho eso, los maestros iban y por eso mi mamá ya no quiso aprender. Porque decía para qué, si ya vamos a hablar español. Pero en cuestión de, de cómo es el chocholteco, pues la verdad yo creo que nuestros abuelitos que ya no están no nos inculcaron el idioma. Ellos nos decían, respeten a sus mayores. Los señores grandes están muriendo y se está perdiendo nuestro idioma. México es un país multilingüístico, multi entre los países más diversos en, en lenguas en el mundo, pero su estado es monolingüe. y sí, sí. sí, sí. Ni Kintuni, ni ni. Porque ahorita está a un nivel discursivo. Se habla muy bonito de, ay qué bonitas todas las es lenguas, pero no hay una práctica. Conservar esa diversidad lingüística tienes, tienes que cambiar, no nada más estar hablando, no hacer nada más declaraciones. Entremos un maníco en inclinamos antes que sus pies. De veras, levante a, jugar a tu lugar de descanso y a ver que tu de los una... que se unan. pide que los niños aprendan nuestro idioma para así hacer más grande el pueblo y México. El hombre es una sombra que va pasando. Un problema de migración que ha sido muy importante, porque la gente no ve oportunidades en esta región. La gente piensa que, que estamos en un lugar excesivamente árido y, y que es mejor emigrar hacia otras comunidades donde probablemente puedan llevar un mejor nivel de vida, pero no es cierto. El lugar para mí es de mucho respeto porque Dios nos ha dejado vivir acá y lo estamos haciendo con todo el amor que se merece. Y caeremos en lo mismo que un citadino: no conoceremos nada. Porque la ciudad es este. Es más, este, más bonito que su pueblo. Pero empiezan los problemas a, en desunión por los problemas también territoriales. Entonces te van inculcando eso de que bueno, mejor ni te apegues y mejor sea un poco individualista, ya no grupal. Cuando estudié aquí en la primaria, siempre nos decíamos que éramos de la mixteca. Nunca nos dijeron chocholteco. No creo porque la mixteca, bueno, sí también mistecos porque creo que aquí es la mixteca alta me parece, la mixteca alta, entonces sí también se vean mistecos pero por la, la este, toda la zona, toda la zona que abarca de la mixteca. Aquí nosotros somos auténticos mixtecos y. Ya les digo chochos porque pertenecemos al distrito. Abajo, nosotros a nuestras autoridades las respetamos bastante. Y aquí no. Hasta le dicen de qué se va a morir. y Bueno, no es una, no es una falta de, de respeto más nada. Pero hay culturas que sí se arraigan. Sucede que aquí en este pueblo de Suchlahuaca pues ya tiene. 100 o 200 años más o menos que se dejó de hablar, porque quien habla dos o tres o más lenguas, pues este, tiene más conocimientos, es más valioso, es más importante. pues. Y sucede que pues, siempre nos habían dicho o nos han marginado, pues dejar eso y pensar que, que nuestro idioma vale, pues es tan importante como cualquier otra lengua. Si yo hubiera aprendido el chocholteco, otra lengua, se me hubiera facilitado hasta hablar el inglés. Es lo que yo le digo. ¿Por qué? Porque la lengua tiene otra movilidad. Chocholteco es como... es una cultura. ¿Qué son chocholteco, chocholteco? Pues es de, en la lengua el color de la piel de uno, somos morenos. Nos llamamos chocholteco es porque sabemos dominar este, el chocho. Y si no somos, quiere decir que no, no pertenecemos o no podemos hablar. Que allí estamos mintiendo. Porque en un momento alguien nos habla. Entonces, si decimos que somos chicholteco y no lo podemos hablar, entonces allí está la falsedad de la humanidad. ¿no? Son muy aferrados. Eh, se proponen algo y lo hacen. Como que no existe el cansancio para ellos. Sí, yo me siento chucholteco. Eh... Viajando por algunas ciudades de, de la, del interior de la República Mexicana me he dado cuenta de que eh, el origen nos marca mucho. Todos los que hablaban ya, ya, ya está perdiendo, la, que se está hablando menos en todo el mundo. Que, fueran los parecidos a héroes, porque rescatábamos una lengua que ya no se ve ahora, y nosotros la queríamos rescatar, pero no podíamos porque la maestra falleció. Identidad, soy de... Identidad que corresponde uno a ese a la, a, a lugar donde uno nace, ¿no? Es identidad de uno, soy de la Mixteca o soy chichoteto. Entonces, sí, la identidad se puede conservar sin la lengua, pero mucho más difícil. La lengua es uno de los principales indicadores de una identidad. Porque eso le da arraigo e identidad a los habitantes de cualquier región. Y aquí es necesario eso para, para tener un buen futuro. Conocer el pasado para tener un buen futuro. Nadie lo entienda más que aquel que vio nacer y que se vio nacer en algún lugar y, y lo ama tanto. Esa es la característica del Chicholteco. Ese sentir que, que el mundo debe saber que existimos.